de mercancía de los San Francisco 49ers y el magno sorteo que haré para el juego de los 49ers de San Francisco en México en donde regalaré un boleto para el partido una réplica de casco tamaño real de los 49ers y una bandera de fiel a México como la que tengo en mi estudio, entre más meses lleven como miembros del canal más oportunidades tendrán de ganar también está activo el botoncito de gracias para los que quieran seguir apoyando esta plataforma, seguir creciendo y poder seguirles regalando tantas cosas y tanto contenido, pero vámonos de lleno con el programa, siguen las panteras de Carolina y hay muchas cosas de que hablar. Así que agárrense porque comenzamos. Ya pasada la euforia de la victoria de lunes por la noche contra los actuales campeones de la NFL Los Angeles Rams, podemos llegar a conclusiones diversas entre los diferentes sectores de la afición. Algunos ya ven a los 49 en el Super Bowl y otros aún no se la creen al equipo. Algunos afirman que esta defensa es mejor que cualquier otra en la historia de la NFL y otros creen que con Jimmy Garoppolo no se llegará a ningún lado. Para algunos más, Kyle Shanahan es un genio a nivel Bill Walsh y para otros solo un coach más que no tiene lo necesario para ganar el juego grande. Unos ya ven a Nick Bosa como el defensivo del año y para otros nueva Fanga ya es el nuevo Troy Polamalu. Estas y muchas otras sentencias se leen casi a diario en las redes sociales y en los diferentes grupos de aficionados de los 49ers e incluso de la NFL, pero lo único cierto en todo esto es que nada es cierto o falso hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, seamos cautos en lo que estamos viendo, sintiendo o imaginando a futuro con el equipo. Debemos evitar ser tan extremistas en ambos lados de la opinión, porque para ser honestos en este momento con récord de dos ganados y dos perdidos, no somos ni tan malos como el juego contra Denver, ni tan buenos como el juego contra los Rams seamos mesurados y regresemos al viejo mantra de un juego a la vez, porque es increíble cómo la afición se va de un extremo a otro semana tras semana, había quienes declaraban que la temporada ya se había acabado después del juego contra los Broncos y ahora ya hay quienes nos ven en el Super Bowl ganando el anillo, no señores, no podemos caer en falsos derrotismos ni triunfalismos en apenas la semana 4 de la temporada regular, falta mucho por caminar y solo nos queda seguir esperando lo mejor del equipo en los juegos que quedan por venir. Hacer un ejercicio sobrio para ver en dónde estamos parados en este momento basados en números o estadísticas, si es que eso puede ser tomado en cuenta, es muy difícil. Y es que, en un equipo con una defensiva tan sólida y una ofensiva tan incierta, es complicado sacar un espectro real del equipo en este momento, pues como lo comentaba en el podcast pasado, esta defensa en este momento es la mejor. Empatada con Búfalo, permitiendo solo 234.5 yardas por partido. La segunda mejor por aire, permitiendo 161.3 yardas por partido. La segunda mejor contra la corrida, pero permitiendo solo 73.3 yardas por juego y la mejor en cuanto a puntos permitidos pues en cuatro encuentros solo han recibido 46 puntos, es decir 11.5 puntos por juego. Nick Bosa es el líder en capturas de mariscal de campo de la NFL en este momento con 6. La defensa en general es la segunda en capturas de coreback con 15. Esta defensa está permitiendo al momento 3.8 yardas por jugada. Por otro lado, la ofensiva es estadísticamente una cara completamente diferente en estas primeras cuatro semanas. Situada en el número 24 general, el ataque de los 49 ha tenido problemas para mover el balón sobre todo por aire, donde se ubican en el lugar 26, por tierra es por donde los 49 mueven el balón ubicados en el noveno lugar, que no es malo pero para ser la base de la ofensiva debería estar unos 5 lugares arriba y en puntos por partido aún en el número 28, produciendo 17.8 puntos por juego, estadísticas números, etc, pero en todo esto lo más importante es cuántos puntos metes y cuántos te meten, y allí radica el problema con San Francisco pues la diferencia son apenas 6.3 puntos por encuentro, es decir, menos de un touchdown, y eso es lo que nos tiene al borde del asiento semana tras semana. La defensiva ha hecho su trabajo, pero la ofensiva nos sigue debiendo mejores actuaciones, más allá de Jimmy Garoppolo o Kyle Shanahan. Toda la unidad en general necesita empezar a caminar y a dominar, y no tener que esperar casi hasta el último segundo para tener el partido ganado. <tose> Sé que fácilmente podríamos poner aquí nuevamente a Taluano Hufanga, Nick Bosa o tal vez Divo Samuel, pero en esta ocasión el héroe sin capa se llama Dre Greenlow. Con 15 tacleadas fue el alma de la defensa el pasado lunes contra los Rams, apareciendo por todo el terreno de juego. Greenlow, el jugador dorado de la semana 4. Los 49 de San Francisco dieron un golpe de autoridad en la división el pasado lunes por la noche que por el momento nos pone como líderes divisionales, aún con el mismo récord de los demás. Haber derrotado a Seahawks y a los Rams nos dan medio juego de ventaja. Ahora lo importante para los 49 es mantener este momento, mantener el ritmo a la defensiva y mejorar en la ofensiva. Se necesita encontrar un balance entre el juego aéreo y el terrestre, pues sabemos que cuando no podemos hacer daño por tierra, por aire nos es complicado mover el balón. Kai Shanahan y compañía necesitan diseñar un plan de juego donde los Jack Brothers se aprovechados como lo vimos contra los Rams pases rápidos y utilizando armas como use check e incluir pases pantalla para contrarrestar la presión si los 49 logran esto créanme familia Niner que sería muy complicado detener a este equipo por supuesto que hay top 5 en canal 49 disfrútenlo That's what First down, here is a toss, right up the gut, Wilson, goodbye, touchdown 49ers. Pressure, ball was hit, and nearly picked by Greenlaw. Everton got his hands in run, one-on-one -on -one with Ramsey, can't bring him down. Samuel, highlight reel, touchdown. This one is juggle Pick. Así queda la división oeste de la Conferencia Nacional después de cinco semanas. El análisis de las Panteras, como ya lo saben, está en la galería de Canal 49 y les dejo el link en la parte superior para que vayan a checarlo. Pero después de cuatro semanas, ¿cómo van las Panteras? Bueno, en este momento ocupan el tercer lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional, con récord de un ganado y tres perdidos. Carolina es la peor ofensiva en cuanto a yardas por partido, la 30 por aire y la 24 por tierra, promediando 19.5 puntos por partido a la defensiva de media tabla, en el lugar 18 en cuanto a yardas permitidas por encuentro, 12 contra el pase y 25 contra la corrida, permitiendo 21.3 puntos por encuentro. Baker Mayfield está teniendo una muy mala temporada con apenas 4 touchdowns por 3 intercepciones y un rating de 75.0. McCaffrey tampoco está produciendo como se esperaba en gran parte por un pésimo plan de juego de Carolina y una línea ofensiva que no ayuda ni en protección de pase ni en bloqueo por carrera. Matt Rule, su head coach, no ha dado los resultados esperados y entra en su tercera temporada. Si las cosas no mejoran en Carolina, podría ser cortada su cabeza incluso antes de que termine la la temporada regular. Para los 49 es un juego comparado con el de los Rams mucho menos complicado, pero esto no quiere decir que sea un día de campo, pues para los gambusinos es semana corta, pues se jugó el lunes y hay que viajar a Carolina. Si bien la defensiva de los 49 podría darse un festín con la ofensiva de las Panteras, la defensa de Carolina es lo suficientemente regular para darle problemas al ataque gambusino. Los Niners salen como favoritos y es una muy buena oportunidad para que la ofensiva empiece a engranar de mejor forma para encuentros venideros.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 El botón de gracias está activo, denle click y sigan apoyándonos. Canal 49 se los agradece de todo corazón. Estamos teniendo una pésima temporada en Pablo Damos y nuevamente solamente 7 aciertos y 9 errores. Para un acumulado de 31 a 33, vámonos con la semana 5 a ver qué tal nos va. Jueves por la noche, los Colts enfrentan a los Broncos. Un duelo cerrado, pero creo que ganarán los Broncos. Ya el domingo los gigantes enfrentan a los empacadores en su casa. Aaron Rodgers y compañía se llevarán la victoria. Después los acereros visitan a los Bills de Buffalo. Sin problemas ganan los Bills. Más adelante los cargadores se meten a Cleveland. Creo que ganarán los cargadores. Duelo divisional en el sur de la Americana y los tejanos visitan a los Jaguares. Se lo llevarán los Jaguares. Los osos de Chicago se meten contra los líderes divisionales del norte en la nacional, los vikingos de Minnesota. Ganan los vikingos. Los leones de Detroit se meterán a visitar a los Patriotas sin Mac Jones. Me parece que ganarán los leones. Los halcones marinos de Seattle visitan a los Santos de Nueva Orleans que no levantan. Ganan los Seahawks. Los delfines de Miami vienen de su primer descalabro y estarán sin Tua Tango Bailoa. Visitan a los Jets de Nueva York que siempre se les han complicado, pero aún así creo que ganarán los delfines. Los halcones negros de Atlanta se meten a visitar a los bucaneros de Tom Brady. Ganarán los bucaneros. Los Titanes visitan a los Commanders, que no levantan tampoco, y los Titanes, aunque sean un equipo que no está convenciendo, ganarán. Las Águilas de Filadelfia visitan a los Cardenales de Arizona. Le voy a las Águilas y ganarán las Águilas. Luego los Vaqueros de Dallas visitan a los Rams, un duelo muy cerrado. Me parece que puede ganar cualquiera de los dos, pero voy con los Vaqueros. Ya en la noche, los bengalíes que vienen de quitarle invicto a los delfines se meterán a Baltimore contra los cuervos de Lamar Jackson. Creo que ganarán los bengalíes. Lunes por la noche, los Raiders visitan a los jefes de Patrick Mahomes. No hay muchas dudas, ganarán los jefes. El resultado de los Niners contra las Panteras de Carolina lo verán el viernes en Twitch o el sábado aquí en YouTube.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 Cuídense mucho, mucha buena vibra Apoyar a los 49 el domingo contra las Panteras Y ya lo saben ¡Colayé!